Es energía está ¡Ah! al Un bueno, Muy buenas, eh, soy Dani y os voy a comentar mi juego favorito de, de este mes. Voy a hablar de del Super Metroid, el juego que, que, me, que me gustó muchísimo cuando era añajo Y nada, pues eso, es, es la tercera parte de, de la saga de Metroid. Me sorprendió porque no sabía que era la tercera. Eh, pensaba que empezaba en Super Nintendo, pero no, no. Antes habían dos partes, una en Nintendo y la segunda en Game Boy. Eh, la historia es muy continuista, o sea que la trama es muy compleja, es, está, es muy enravesada y es muy densa, aunque en el juego a lo mejor no se, no se explique del todo, pero, pero sí. O sea, si tenés las instrucciones, tenés los mangas, tenés la información adicional, pues entonces entiendes muchas cosas. Yo la primera vez que jugué al 3 eh, hubieron cosas que, pues nada, las di por hechas de A, ah, pues muy bien, pues, pues, vale, pues me alegro, pero luego cuando ya eres mayor y juegas a más partes dices, ah, vale, estoy porque tal. Y nada, pues entonces el juego, la trama es de que toma lugar en el planeta Cebes, un planeta, pues eso, que está todo interconectado por, por dentro de, con cavernas, que están además entre ellas interconectadas con... Plataformas, elevadores, puertas... Y Samus pues tiene que ir para, para el planeta este a rescatar una la última larva de Metroid Que es una es una especie chunga parasitaria que se, que se come todo lo que pilla Y nada, el juego es, es un juego en 2D De scroll eh, lateral Tanto vertical como horizontal eh, mezcla varios géneros, bueno, bastantes, o sea, acción, aventura, plataformas, disparos, exploración, mundo abierto y rol. De hecho, esta fórmula que empezó aplicando Nintendo y luego la, también la copió Konami eh, generó, pues, el subgénero con un nombre propio que es el Metroidvania. Y este, pues nada, este género, eh, la progresión del juego gira en torno a ir descubriendo nuevas zonas cosa que solo es posible al descubrir nuevos objetos nuevas propiedades, nuevas habilidades en este caso se basa todo en armas y mejoras del traje que lleva Samus al estar creadas las, lo que son las pantallas con un sistema no lineal de acuerdo, o sea de ver un punto A al punto B y normalmente en horizontal sino que están hechas de forma en la que tienes que ir para arriba para abajo en diagonal explorar pues eh, lo que es la exploración es una parte esencial del juego. Explico un poco lo que es la trama principal del de, de, de juego para, para contextualizar. Eh, pues eso, eh, el juego empieza justo antes de, o sea, justo después del 2, ¿de acuerdo? Entonces en el 2 te cargas un jefe, después alert, eh, te cargas un jefe y entonces eh, cuando ya te estás pirando del planeta te, te nace una, la última larva de Metroid, ¿no? y te reconoce como su madre. Entonces, pues nada, la, la Samus, ¿no? la protagonista, decide, eh, en lugar de cargársela, eh, entregársela a unos científicos para que la investiguen a ver qué se puede sacar de bueno de una, de una especie como, como ella, ¿no? porque se autorregenera y tiene, tiene varias propiedades muy características. Se pira de aventuras y al cabo de un tiempo recibe una llamada de socorro de, de la colonia de, de científicos vuelve, se los encuentra todos muertos, la larva ya no está en su sitio y se encuentra con, con un pirata con el que ya... El pirata de estos alienígenas, con el que ya tenían su, sus historias, como, y ve cómo está robando la, la larva. El, luchan, lo persigue y oye al planeta Cebes, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando empieza el juego. Respecto a las entregas anteriores, eh, lo que me gusta es que introduce muchas novedades. Eh, muchas novedades, muchas mejoras, tanto a nivel de jugabilidad, de interfaz, gráficos, sonoro... incorpora por primera vez un inventario, donde puedes gestionar pues, tus mejoras y las armas con lo que puedes hacer combinaciones de armas a medida que vas pillando armas y tal, pues... dices, pues mira, pongo esta y esta y quito la otra y tal entonces el tipo de disparo que lanzas es diferente y sobre todo, añade también, eh, por fin, un maldito mapa Así que, que además tiene memoria, o sea, se va creando a medida que tú vas explorando Y no es como en las dos primeras partes que te tienes que aprender el puto juego, ¿sabes? Tienes que mapear mentalmente un juego, o sea, tú imagínate un juego, ¿vale? De, de, de exploración, de mundo abierto, tener que tenerlo todo en la puñetera cabeza, ¿sabes? O sea, eso es Nintendo, ¿vale? Solo lo hace Nintendo que cuando le gusta ahí los juegos hacer hardcore, hardcore Aquí por suerte ya te permite ir haciéndote tu mapa y lo vas viendo Lo puedes consultar cuando quieras añaden nuevos movimientos, puedes sprintar, apuntar en diagonal. El salto trepador, me encanta, cuando traducen el tipo de, de, de técnicas. Salto, te salto trepador. Y nada, también a, mantienen por, por suerte el sistema de guardado, que era el del Metroid 2, porque en el 1 era a base de password, y los passwords eran <risa> era un poco encorroso y ya no, ahora ya tira de la pila lo malo de la pila es que bueno, cuando se gasta te peta el juego y ya no está pero bueno, eso que había la mayoría de las melodías del juego fueron compiladas y lanzadas en un álbum es una de las cosas que me gustó que no puede llegar a encontrar jamás pero bueno, que sepamos que hay por ahí álbumes de, de, la, de la banda sonora se, banda, se llama Super Metroid Sound in Action ¿Sabes? quien lo encuentra que sepa que tiene una joya el juego ocupaba 24 megas, bueno, megabits, o sea, lo que serían 3 megabytes. Eh, en aquella época era una burrada. Y lo que dio para que, bueno, el juego fuera el más largo de su época, de Super Nintendo. Eh, el primer juego en el que los fondos no fueran colores negros, ¿vale? el primer juego en el que los fondos eran complejos y que tuviera una banda sonora a lo que es la variedad y la calidad que tenía. Aparte de bueno que los gráficos en sí, ya no solamente los fondos por cantidad de memoria, sino que estaban muy elaborados todo todo, todo, todo, todo, lo que eran los sprites. El juego salió en el 94, o sea, estamos hablando de que ya tiene una edad, y aún a día de hoy siguen haciendo partes, o sea, está es una saga que ha sido muy fructífera una de las cosas que me gustó de este juego es que a media, es, es un juego el típico que empieza siendo eh, un personaje muy básico y como, como si fuera un juego de rol lo, lo vas mejorando a base de encontrar pues nuevas, nuevas habilidades ya sean activas o pasivas porque tienes una nueva arma o porque tienes un traje que te permite saltar más alto o tal y ya no es que te haga más poderoso en bruto ¿vale? sino que te abre nuevas, te abre nuevas, nuevas formas de, de jugar. O sea, a lo mejor consigues un disparo que combinado con otro y con otro eh, congela. ¿vale? Pues ya no es solamente que congeles al enemigo y así ah, lo puedo hacer y estallar en pedazos y tal. Sino que a lo mejor al congelarlo, pues ya ese enemigo eh, ya no te daña. O sea, te puedes apoyar en él, puedes pasarlo, pasar, pasar de él, ahorras munición o incluso puedes usarlo como plataforma para llegar a otro sitio, o sea, es como que te abre otra forma de, de jugar, ¿Vale? ya no es simplemente de con oh, bueno, esto te reviento, o sea, no, no o sea, te, abre, te abre formas más divertidas de jugar, aparte que bueno a medida que adquieres ciertas habilidades te abre, a, te abre a la exploración de ostras, es que ahí no podía llegar, pero ahora tengo un doble triple salto de no sé qué, ahora tengo un super sprint de no sé cuántos. Está, está muy chulo, está muy chulo, está muy bien pensado, o sea, el, el game design, el diseño del juego, el diseño de niveles de este, de este juego está muy bien hecho, me o sea, encuentro que, que, que los, eran unos genios. A ver, también es que se juntaron dos estudios muy... porque este juego lo hicieron dos estudios, el RID-1 de Nintendo, el más antiguo... Eh, R&D, porque es de Research and Development, o sea, Investigación y Desarrollo, es el primero, que es, es, es, el, es el estudio más antiguo de Nintendo, entonces claro, llevaban hechos unos cuantos juegos a, a, su, a sus espaldas. Y aparte se lo co-desarrollaron con Intelligent Systems, que es un estudio, aparte de Nintendo, pero que tenía una relación muy estrecha y habían participado en, en muchos juegos, entonces claro, Intelligent System se encargó de lo que es la programación y el y Nintendo del diseño y, y del resto de apartados. Entonces, claro, se nota que eran dos estudios cracks trabajando en un solo proyecto. Salió un juego que, que bueno, aún a día de hoy es, es una maravilla a nivel técnico. Eh, se empezó a desarrollar en otoño del, no, del 91. Eh, Estuvieron seis meses <risa> trabajando en la idea ¿no? y, en, y en material para ir presentándoselo a los ejecutivos hasta que a los seis meses dijeron: Vale, ya, que sí, que aprobamos el proyecto, hombre, poneros ya de una vez pesado. O sea, seis meses era <risa> caña a los ejecutivos: A ver, este juego, que no hace este juego. Y a partir de entonces tomó dos años. O sea, fueron dos años que estuvieron ahí dándole que te pego y participaron 15 personas por parte de. De, de RD1 y de Intelligent Systems, ya no recuerdo cuántos eran, pero bueno, o sea, en total, si, si no me fallan así a bulto, creo que eran unos 30 jugos, trabajando en un juego. Ya, 30 personas trabajando en, en un juego de 16 bits, pues se nota, se nota. Me hizo gracia leer una entrevista con el, con, con varios desarrolladores de este, de este, de este juego. Y como detalles que tú de los veías chulos, eh, resulta que tenían un porqué por tema de limitaciones. Eh, el hecho de que existan varias mega, mega pantallas ¿no? separadas, entre ellas interconectadas por los por lo, por lo que son los lo, bueno, todos los conductos y los elevadores y tal, es por un tema de recursos gráficos había las limitaciones y la memoria de la memoria RAM en, a la hora de cargar todos los assets gráficos y no, claro, no podían cargar todos los assets gráficos en memoria entonces, como las zonas eran como monotemáticas, así tuvieron que dividirlo en un principio querían tener todo en una gran aventura, en un gran mundo pero luego ese mundo lo tuvieron que subdividir en grandes zonas para poder meterlo y que, y que funcionara, de ahí los vasos comunicantes que hay y todo eh, la música fue creada basándose en las partes anteriores usaron a dos a dos compositores el cual uno de ellos se encargó también de todos los efectos de sonido o sea, eran auténticos mega, mega genios y la, una de tantas curiosidades es que una, una cosa que, que se va arrastrando de todos los metroid es que hay tres finales bueno, normalmente hay varios como mínimo dos si te pasas el juego dependiendo de, de las horas que hayas invertido pues. Sí, cuanto menos tiempo la protagonista al final del juego, menos traje mostrará. Hasta, pues, mostrarse, no desnuda, pero porque es Nintendo. Pero, pero sí, pues a lo mejor con el body bodysuit que lleva adentro. ¿De acuerdo? Y cada claro, más de uno fue como una. Fue como un shock. El decir, coño, pero que es una tía. <risa> pero todo el mundo pensaba, eh, no, no, eh, es un machote, esto es un tío, esto es un power que está ahí salvando la humanidad o haciendo todas estas historias y, y enfrentándose y esa valentía, esa gallardía, pues no, no, no, es, es una mujer, o sea, es una pedazo mujer que se ha, que se ha cargado a, para varias, a varias especies, que ha luchado contra piratas espaciales y que se ha metido en la boca del lobo y, y ahí está, ahí está. En una de las entrevistas que le hicieron al estudio RID-1, estaba dirigido por Gunpei Yokoi y el juego fue escrito y dirigido por Yoshio Sakamoto ¿vale? entonces eh, Yoshio Sakamoto eh, lo pillaron para hacer el primer Metroid y realmente se hizo famoso y eh, se ve que en el segundo no participó, o no, no sé qué ocurrió pero sé que fue en el tercero donde lo volvieron a a pillar ¿eh? y que, que, que queremos que participes y, y fue un poco que su jefe se lo dijo, algo algo similar a, bueno, tenemos que hacer otro metro, ¿eh? y él, bueno, vamos, vale, pues nada, vamos para ahí, porque, y que haciendo, haciendo una, una, o sea, lo llevaron a Nintendo América y estuvieron allí hablando con, con, bueno, con, con la gente de Nintendo América y que tuvo la oportunidad de ver cómo la gente conocía más a sus juegos de lo que él se creía. Porque hablando con Gunpei, ¿no? en una... Creo que estaban en un, sí, en un McDonald's, ¿o ¿dónde era? Y habla y comentó de... que él era el creador del, del Metroid y la cajera... ¡Tío! ¡Oh, <ríe> o sea, hasta la cajera lo conocía. En América llegó a ser muy conocido este hombre. O sea, realmente es un... Es una saga que, que, que es muy recomendable. Lo que pasa es que recomiendo que, que se complementen los juegos con, con todo el material adicional que hay. Porque hay mangas oficiales, eh, hay vídeos, o sea, películas, hay, hay, hay un poco de todo. O sea, se han hecho hasta recopilaciones de de lo que son las secuencias cinemáticas porque realmente hay mucha información o sea la personalidad por qué Samus es como es entre sus orígenes o sea, que experimentaron con ella y le intro, introdujeron ADN de Chozo que es una de las razas que hay allí y bueno, especies de estas alienígenas que la mujer mide 1,90 y por eso podía hacer según qué cosas, que que estaba modificada genéticamente más de una vez, que se incluso se llegó a clonar, porque bueno... Porque además ha pasado también de ser gente gubernamental, cazar recompensas... O sea, esta mujer ha estado ocupada, ha ocupada. Como una Teniente Ripley. Sí, mucho peor, mucho peor. Mucho peor porque la Teniente Ripley, al menos, era un soldado y tal. Y... Uh, y ese ya era del gobierno, pero es que está, entrado, ha salido, se ha ido por su cuenta, se ha enfrentado a lo que sea y ahora. Sí, sí. No, y además, claro, también al interactuar con razas alienígenas ha tenido movidas, ha tenido. ha tenido responsabilidades que no le tocaban. Y bueno. Con tema de virus, porque nah, hay, hay virus y hay. O sea, incluso en el tema de lo que es canon, ¿no? de lo que ocurrió, hay cosas que a lo mejor puedes haber hecho en un juego pensando, oh, esto es, esto es positivo o esto es, es bueno, y luego resulta que no, si hacías eso, pues la cagabas. Por ejemplo, en el, hay un secreto, spoiler, spoiler, en el Super Metroid, que hay unos animales que te ayudan a, con tutorial, ¿no? o sea, con, el, con lo que es el, el tutorial de ciertos movimientos especiales que te van dando, y ellos te los enseñan. ¿no? Y, esos animales luego cuando al final del juego eh, está petando el planeta y tienes que escapar, pues hay una zona secreta que si mientras escapas vas hacia ella, ves a los, a los animalicos que están ahí en una habitación y no pueden salir y tú si perforas un, y haces un agujero en la pared ellos pueden escapar, entonces tú te vas corriendo antes de que pete todo a tu nave, pira la nave y en la secuencia final ves como tu nave sale. ¿Y una especie de cometa? sale del, del planeta, ¿no? De, oh, sí, se han salvado, han pillado también otra nave. Pues eso es, te lo puedes considerar, pues, oh, qué bonito, ¿no? Qué altruista, has salvado los animales que, que te ayudaban en el tutorial y que eran muy simpáticos y estaban allí, pobrecitos, que iban a morir. Pues esos animales estaban infectados con un virus, con un virus que más adelante hay problemas y hay una plaga. Y si esos animales los salvas pues estaban infectados en ese planeta, en el planeta CBS había un virus y entonces al pirar pues puede que hayas contribuido a extender el virus. Así que... Lo que en un principio de pequeño decías, oh he salvado a los animalicos, luego cuando ya has avanzado en la historia dices, mierda, es de mí. la cagué, eran muy majos pero deberían haber muerto estallando ahí en el planeta porque si no se hubiese extendido el virus por su culpa. Y bueno, no me enrollo más porque si no... entenderé cómo narices se consigue convertir en una bola o sea como no se rompe todos los huesos y muere pero pero tiene todo mi tiene todo, todo mi reconocimiento es una señora como <ríe> del más tomar y hasta aquí os podría aquí leer todos los extras que tengo pero tendríamos que acabar hoy así que